Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. En eh, Centros Juveniles os lanzamos una propuesta. No te oxides. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la realización de unas sesiones ¿vale? eh, de ejercicio físico. Porque bueno, pues estos días eh, igual están siendo un poquito más sedentarios de lo habitual. Entonces os pues, proponemos bueno, una serie de, de clases o de sesiones pues para que podáis eh, ir siguiendo. En esta primera sesión eh, está un poquito planteada a través de ejercicios funcionales que se van a basar en, en, en el peso de nuestro propio cuerpo. No vamos a necesitar apenas material. ¿Qué vamos a necesitar? Pues mira tan solo, ropa cómoda, tipo chándal, mallas, eh, camisetas de algodón, y si tenéis eh, una esterilla, vendría bien. Pero, nada más, no vamos a necesitar ni pesas, ni maquinaria, nada nada simplemente, esta es de ropa cómoda y una esterilla. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, pues en algún zona de la casa que, que sea viable, ¿no? Que no molestemos mucho, pues en nuestra habitación, en el salón, ¿no? Tenéis un poquito donde es el mejor el mejor lugar. Vale, vamos a necesitar mucho espacio, ¿eh? Va a ser en un sitio pequeñito, vamos a poder realizar perfectamente. Eh, ¿Cómo va a ser la sesión? Bueno, va a tener una primera parte de calentamiento que va a ser, bueno, es una una, eh, una iniciación para desarrollar de la actividad, una, una puesta a punto para, para hacer la actividad en buenas condiciones, ¿vale? Y va a contribuir a prevenir, eh, pues, bueno, que durante la actividad nos, nos lesionemos, ¿vale? Después, vamos a realizar cinco tipos eh, de ejercicios, ¿bien? Eh, vamos a hacer series de cinco tipos de ejercicios diferentes. Van a ser un total de cinco vueltas, ¿bien? Y por último, lo que vamos a realizar es una vuelta de karma por medio de estiramientos. Muy, muy importante, ¿vale? Tiene muchos beneficios entre, bueno, hay destacar que si os sentís un poquito agarrotados o agarrotados después del entrenamiento, pues va a contribuir eso, a tener, a aliviar esta sensación y pues bueno, también a una recuperación más, más rápida, ¿vale? Después del entrenamiento. Vale, importante, no nos podemos saltar ni el calentamiento del principio ni el estiramiento del final. Vale, no, no se puede hacer trampa, no, no podemos ser que... Es importante hacer ambas cosas, ¿vale? No solamente los cinco tipos de ejercicios, sino estiramiento y calentamiento del brazo, ¿vale? Vale. Eh, a continuación voy a explicar cómo son los cinco ejercicios que os proponemos, eh, la forma correcta de realizarlos, ¿vale? Y después voy a hacer una demostración de una vuelta completa, ¿vale? Para que podáis ir siguiéndolo, pero vosotros vosotros tenéis que hacer cinco. ¿Vale? Y por último, el estiramiento, que también lo haré con vosotros y otras, ¿Vale? Pues lo ponemos a ello. Muy bien, comenzamos el calentamiento botando en el sitio. Vamos soltando extremidades. Teníamos listo el calentamiento, ¿okay? El primero de los ejercicios que vamos a hacer es un trabajo a nivel abdominal, ¿ok? Vamos a hacerlo a través de un ejercicio que se llama planchas. Es muy importante que el tronco, que la columna, vaya bien alineado con las piernas. Tenemos que evitar que la cadera sea que hacia arriba o hacia abajo, que esté bien alineado, ¿vale? La manera correcta de hacerlo es la siguiente. Ahí en todo momento la musculatura abdominal tiene que estar contraída ¿vale? la cabeza también está alineada con el tronco y las piernas ¿vale? y no puede caer hacia abajo ni al hacia arriba, tiene que estar bien alineada sin movernos, con musculatura abdominal contraída ¿okay? Ahí. aguantaremos 10 segundos en esta misma posición a continuación realizamos el siguiente ejercicio trabajar fundamentalmente la musculatura eh, lumbar, la musculatura de la espalda. ¿okay? Vamos a hacer contracciones en las que el tronco y las piernas se elevan a la vez, van a la paz, ¿okay? de la siguiente manera. Partimos esta posición y hay una contracción. La okay, hacemos 10 repeticiones. Después este del ejercicio vamos de nuevo, trabajo a nivel abdominal y una flexo-extensión de piernas de la siguiente manera colocamos manos debajo de los glúteos la musculatura abdominal está activada y la cabeza no puede apoyar en el suelo, tiene que estar ahí arriba, ¿okay? para evitar hacernos daño de la musculatura del cuello entonces, en esta posición partimos, hacemos flexo-extensión de piernas estirar van cerca del suelo no podemos subir o bajar sino que van cerca del suelo ahí ¿Eh? cuarto ejercicio Vamos a hacer fondos con los brazos muy importante que cabeza tronco y piernas una vez más vayan alineados al bajar y al subir todo el rato van alineados ¿Ok? Amplitud un poquito más de anchura de hombro y de forma simétrica, no podemos quedar hacia un lado, ¿vale? De forma simétrica, okay Vamos a hacer 10 repeticiones. Si me cuesta mucho trabajo realizar los fondos, puedo apoyar rodillas, ¿vale? Pero igualmente teme. tiene que bajar el cuerpo en bloque, alineado, bien línea ¿vale? Vamos a realizar los fondos de la siguiente manera. 10 repeticiones. Quinto y último ejercicio. Van a ser sentadillas. Vale, las sentadillas se realizan de la siguiente manera. Bajamos, caderas a la altura de las rodillas y subimos. ¿Vale? Ahí bajamos y ahí. Importante que el tronco no vaya hacia adelante, ¿vale? Tiene que estar la espalda recta. Bajamos, subimos cadenas, a la altura de la rodilla y subimos, hasta arriba, ok, ahí, 10 repeticiones, muy bien, es hora de poner en práctica los ejercicios que hemos ido viendo uno a uno, los cinco ejercicios, vamos a hacerlos en el mismo orden, bien, eh, lo vamos a realizar seguidos, no vamos a descansar entre ejercicio y ejercicio, no cojo y me voy al sofá a descansar, ¿Vale? hay que hacerlos seguidos. yo voy a hacer la primera vuelta con todos vosotras y con vosotros ¿vale? y en casa vamos a tener que realizar un total de 5 vueltas, yo hago la primera con vosotros ¿vale? vosotras, pero en casa tenemos que hacer un total de 5 vueltas, ¿okay? recordamos, son 10 repeticiones de cada ejercicio ¿okay? y pasamos al siguiente cuando terminemos la primera vuelta vamos a descansar, ¿ok? En activo. Volvamos aquí en el sitio, vamos a descansar en activo. Lo dicho, no me voy a descansar ¿ok?, Estoy en la actividad, estoy en el ejercicio, estoy calentado, tengo que estar en activo. Y, recomponerme claro, un poquito, vuelvo a hacer ¿vale? la serie de ejercicios en el orden que hemos propuesto. Muy bien, vamos a ello. Primeros ejercicios, recordad, eran planchas. Aguantamos 10 segundos. We'll yeah. un poquito extremidades. Y daríamos inicio a la segunda vuelta en el mismo orden, sin saltar los ejercicios. ¿Vale? En total, cinco vueltas. Piernas estiradas, sin sí, que se nos doble las rodillas. Vamos a bajar abajo hasta el punto de tensión. Y mantenemos. que ¿Llegamos hasta el suelo? Hasta el suelo. ¿Que llegamos un poquito menos? Pues un poquito menos, no pasa nada. Pero tenemos que mantener en el, en el punto de tensión. y más de la y mantén, ¿ok?, misma cosa pero con la otra pierna ¿Okay? Una y habíamos terminado la sesión de hoy, ok, chicos, chicas, espero que os haya gustado y no olvidéis de ir haciendo ejercicios estos días para no oxidaros, ok, un placer.